las eh, costelas kostela zvon mi noc przypomíná a pozna sína, bude Disco, Baby, vámonos al party. Yo mando, soy lenda Cari. Tengo putas en Eucadi. Pluvios internacionales. Expensive como Ferrari. Hoy de shopping a Bulgari. Siempre sirviendo party. Buen appetit Cari. Tengo Louis pero no vi Tengo Gucci, FCC Tengo Fendi, FD Free Tengo Money, lo hago en mí Tengo Louis pero no vi Tengo Gucci, FCC Tengo Fendi, de Free Tengo Money, lo hago en mí El drill español da H, Pero por ser de viene blue y al rescate Yo estoy comprando en Versace Pero vosotros seguís en el parque Yo no soy de calle pero fue la policía Cuando grabo me escuchan el F y la CIA Solo a los mayores de 90 se le fría Pregúntale a tu novio cómo se le hacía Puta, yo puedo gastar No hay mi card, Tengo Visa Mastercard Si quieres una ponte a trabajar Expensive Expensive Expensive Tengo Louis, pero no vi Tengo Gucci, expensive Tengo Fendi, F -D free Tengo money, lo gasto en mí, En mí, En mí, En Yo nunca le bajo tu puta en el paro Mi puta viste caro Y yo se lo pago Estoy cansado de los esteros rapeando No sé cómo esos mierdas siguen sonando No tenéis talento, soy básico No tenéis talento, soy trágico No tenéis talento, soy básico No tenéis talento, no talento, soy trágico Baby, vámonos al party yo mando soy en Cari Tengo putas en Eucarí Clubios internacional Es especial como Ferrari Voy de shopping a Bulgari Siempre sirviendo bari, Bon petit cari Tengo Louis pero no vi Tengo Gucci, es sí Tengo Fendi, F Free Tengo money, lo gato en Louis. Gucci, Fendi Tengo money Tengo de todo